La palabra, senadora Garrido. Gracias, eh, presidente. Eh, en el veto a esta sección 17 eh, me voy a centrar en el tema de, de vivienda. Primero quizás eh, dibujar cómo está el panorama y el mercado de vivienda en España. El Estado español es uno de los estados que más viviendas vacías tiene, muchas de ellas en manos de las entidades financieras. Es el Estado que más desahucia y sin alternativa habitacional. Es el Estado que tiene un parque público más ínfimo. Estamos hablando de poco más de un 1% de vivienda. Y, por último, tenemos un parque de alquiler privado muy caro y con precios abusivos. Este es un poco el panorama que nos encontramos. Con este panorama, las familias españolas dedican hoy en día más del 40% de sus ingresos o bien a pagar la renta o bien a pagar la hipoteca. Y esto le sitúa en una posición de riesgo, de riesgo que les puede llevar, como todos sabemos, a una situación a veces muy dramática. El alquiler ha subido en España más de diez veces lo que han subido eh, los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. De ahí que ahora mismo, incluso de, del acceso al alquiler, han sido expulsados eh, gran parte de aquellos de aquellos grupos que potencialmente podían hace unos años acceder. Estoy hablando concretamente de, de los jóvenes. Bien, este es el panorama que tenemos en el Estado. ¿Qué nos ofrecen estos presupuestos? Pues nos ofrecen recortes, un recorte que lleva ya muchos años, se ha recortado más del 60% en vivienda, estamos hablando de 446 millones, por lo tanto, difícilmente se puede hacer eh, frente a esta situación. Continúan los recortes y, por lo por lo tanto, no tenemos parque de vivienda ni tenemos recursos públicos para construir ese parque. Por lo tanto, la prioridad de la vivienda no ha sido sostenida por el Partido Popular. Nos queda saber qué es lo que va a hacer el Partido Socialista, si realmente va a cambiar el enfoque de esta política y va a apostar por una política de vivienda que solucione todos estos problemas o va a seguir por la ruta del Partido Socialista. Esa es un poco nuestra opción, por lo tanto, esperemos que el Partido Socialista responda a esta situación con medidas y con presupuestos. Gracias. Garrido, senadora